¿Está bien o está mal? Es la pregunta que vamos a ah, formular a ah, partir bueno. de este informe Porque Shakira nuevamente emociona a todo el mundo Grabando un tema ¿Con quién? Con sus hijos Algo que oh. por supuesto a Piqué no le gusta Y ella sigue exponiendo No solamente con las letras de las canciones Sino mostrando a los chicos cómo cantan Pregunta ¿Está bien o está mal? Le puedo preguntar al, al doctor a, a Alessandro, Obvio. tiene que tener el consentimiento del padre para que los menores que no, pareciera, no, en el video? no pareciera, no no no tendremos que exagerar esto. Okay. Hay cuestiones que tienen que ver con el propio desenvolvimiento familiar. Sí. La no use a los chicos para que hablen más del padre. Es verdad, pero tenemos un informe porque nosotros en este programa también contamos cuando Shakira prohibía a la ¿Claro? prensa a sí. apersonarse, acercarse sí. a los colegios de los chicos porque no quería exponerlos. Informe completo. A ver. A ver. Si las cosas se dañan no se votan. Se El estreno del nuevo tema de Shakira aunque le hagan sin aunque hay quienes cuestionan usar a sus hijos como parte de su producto si me al dolor hace que me sienta mejor Shakira sube un posteo pidiéndole a la prensa: mis hijos Milan y SAYA han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzis y varios medios de comunicación. En el final el comunicado dice: lo estoy pidiendo como una madre que quiere proteger a sus hijos. Del momento en el que estamos. De máxima protección de la infancia, a mí me parece que estas cosas no encajan. A mí me parece muy mal. Wanda está instalada en la Argentina. El domingo voy a mis hijos. Sí, me quedo en Argentina. ¿Forever? No sé si para siempre, pero me voy a quedar un largo tiempo. Mis hijos van al colegio acá. Estoy esperando a mis chiquitas. Tenemos además la posibilidad de ver a la nena de desfilar. Maravilloso. Francesca, ¿qué vamos. Que Mauro no quiere darle las nenas para bueno, que ellos es otro salgan tema de tu y acá, cosas Este maridaje con la nena no me gusta para nada. La nena eh, no me gusta lo que hace. No, no, no. ¿Por qué? Porque no me divierte. Ahora, <risa> ella pide ir con la nena. Mira. Ahí la tenés, tan navideña aparte. que ¿Ah, tiene algo ahí? para decir? <risa> me parece que ella sigue provocando sigue haciendo eso lo único que suma hijo no sé si al papá de la criatura esto le va a venir bien ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte has escuchado la canción famosa sí sí obviamente yo creo que las personas al final tienen la responsabilidad de intentar proteger al Steelfield diez y doce minutos estamos en Barcelona aquí tenéis a mi hijo Se son, aunque lean, muy fuerte el, el informe, muy fuerte de un lado del otro. Y los chicos, doctor, sí, ¿tienen opinión, lo, voz y voto? Yo arranqué diciendo de que no me parecía mal lo de Shakira, pero cuando ves la letra y los enfoques del Betegol, de, de, de, de, de, de, de, de, claramente son mensajes. ¿no? Claro, so, claro, hay una mudanza no detrás, lo vimos, claro. pero los y, chicos, eh, los chicos son, tienen derecho a elegir. Eh, los chicos tienen un excelente trato con su padre, incluso han, se ha visto eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando empieza el tironeo de padres sobre chicos? Y acá tenemos una particularidad. En líneas generales, ¿no? Vamos a hablar de todos de los todos. casos en general. Eh, eh, por primera vez, en esto hay una particularidad. Nadie puede decir que uno tironea de los chicos por una cuestión económica. Mm. Porque todos son millonarios, todos tienen su vida, todos no, pueden vivir. Ninguno sin... rehén económicamente. Exactamente. Pero, no hay en exacto. algunos casos. ¿eh? Sí, en algunos casos. No, lo no, digo, en estos acá dos casos. De los que Del informe, al menos. Sí. Pero acá la señora termina una canción y factura cinco o seis palos. Con contra el marido, con los, sí. Una pesada, mal. perdona, usted la quiere, la adora. Yo amo Shakira, soy un no, y me la, la voy a, la voy a, a mí? Es que yo no soy el presidente del Club de Fans de Shakira. No, nosotros aclaro, Paulo, porque yo no soy el presidente del Club de Fans de Shakira. Es más, ¿querés que te, que te diga mi opinión? Para mí no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Sobre todo porque ella viene de una contienda con su ex marido muy fuerte. Y se llenó con el temita de mosca. Bueno, no importa, eso es aleatorio. Ah, bueno, pero... No, no, es aleatorio, donde ella, como decía Pamela muy bien en el comienzo, le prohíbe a los fotógrafos, a los paparazzi, a todo el mundo, mostrar a los chicos, ella se mudó a Miami sí. para buscar no, tranquilidad. es contradictorio. Una cosa no, no. es que los veas en ese contexto, claro. ¿viste? De colegio, ir a atacar a los chicos, esperarlos a la salida. Y me parece que esto es diferente. tiene No, pero, complejo, pero, pero tiene combatida. razón lo que dice Mauricio ¿Eh? los, les hace cantar a los chicos algo acá que sabes que es un pelotazo contra el padre. Eh, Exacto. O sea, es que yo creo que cuando usás el sentido común sería el mejor para usarlo. A veces eh, sirven como tironeo, sirve como decirle, mira, acá te estoy pegando, mira. Pero ¿qué estoy pensás, cantando, Silvia, de este videoclip, donde cantan los chicos con la mudanza detrás y una canción que dice las cosas no se botan, no se tiran, sino sí. se reparan, habla claramente de un matrimonio yo que creo, se podría haber salvado. Ella, yo creo que ella se la hizo a los chicos la canción es pero la letra la escuchás Silvia escuché un pero pedazo peor lo manipula de o sea es, es, la letra los chicos habla... no se da claro. cuenta de lo que le está cantando al padre claro, ella les mirá, habla de una cajita pero padre de... ella se la hizo a los chicos ella pero difícil. no es de amor la no, canción no, pero hizo, dice las no cosas hizo, no que se por por rompen ahí. se reparan el matrimonio se rompió en vez de haber salido adelante haberlo intentado había una letra es importante la letra me parece No es obvio no puede ser que esté tan muy buenas, son muy no, corporativas. No, no soy buena, te la estoy criticando no, usted, no, y con lo que el babanco a muerte. Usted no, pero la señorita, no, ¿y vos que ni tratar no eras tan buena? es no, ¿no? verdad. <risa> ¿Qué pasó Factura. todo este tiempo, Silvia? Están para un bozal legal. Eh. Ahí está, ah, están para un bozal legal. Y, y te digo, si Piqué lo que pasa es que Piqué es un poquito desprolijo con sus negocios. Sí. ¿eh? No es una joya en ese aspecto. Pero si le mete, si los chicos están viviendo en Estados Unidos, sí. se come un bozal legal y una demanda de 20 Total. millones de dólares. Ella, pero ella, ¿Ella? apareció con él, su hijo. Sí. sí, pero los hijos están viviendo en Estados Unidos. Las leyes cambian. España. Es, que es Estados donde está Unidos, el centro entre. de vida, lo que se aplica habitualmente es donde está el centro de vida. Por eso hoy Wanda tiene que ir a, a demandar a Turquía, porque el centro de vida de las Exacto. nenas está en es Turquía.